y recargos se de desde los Estados Unidos ¿no? y se nacional al tipo de, de venta de afecta y pago. Pulo se montó por la supervivencia de bancas, seguros y EF. Bueno, a continuación veremos ¿no? una síntesis de las mercaderías y actuaciones que así se vinculan. Con tenemos el valor de que son impuestos residuos en la arancel de aduanas a las mercancías. Como base imponible se tiene el valor en aduanas. La tasa impositiva eh, tiene en este caso cuatro niveles: en algún 0%, ¿no? en otros cuatro, seis, o efecto, 11%. 11%. Según nación, tenemos un sentido que eh, vamos a aparecer. Eso se aplica bajo el sistema, ¿no? Uno el sistema de valor y otros valores ya no lo habíamos visto y la de igual forma constituida por el malo de derechos de importación para el consumo, es la misma que se aplica dentro del territorio nacional, en este caso del 2% de derechos correlativos, disculpe, correctivos provisionales al valor estas medidas correctivas aplicadas por el Perú a los demás países miembros de la comunidad antiga, de conformidad con el acuerdo de Cartagena. Se aplica directamente a las importaciones de mantecas bajo las subpartidas 1511.90.00, 1516.20.00 y la partida 1517.90.00, procedentes de Colombia. La tasa aplicable en este caso el 29% de valor y tenemos como base legal, ¿no? En este caso la resolución ministerial 226-2005-1000, publicada directamente en el diario peruano con fecha 27 de julio de 2005. Los derechos específicos tenemos que, en este caso tenemos la importación de productos agropecuarios. Este tributo que tiene la naturaleza ¿no? de derecho arancelario grava ¿no? las importaciones de los productos agropecuarios, tales como arroz, maíz, amarillo, leche y azúcar, productos marcadores y vinculados, ¿no? fijando derechos variables, adicionales y rebajas arancelarias según los niveles de precio piso y techo determinados por las tablas aduaneras. Los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias se determinan en base a las sabaneras y los precios de referencia vigentes a la fecha de enumeración de la declaración de importación y se expresa en dólares por tonelada métrica. Los derechos variables que resultan ¿no? de la aplicación del impuesto en los sistemas de franja de precios aprobados por sumados a los derechos ad valorem, no podrán exceder el 20% del valor CIF de la mercancía cuya subpartida nacional está incluida en el anexo 1 del decreto supremo 113 del 2015-EF, por cada serie de declaración de importación, teniendo una tasa variable en este aspecto. Por otro lado, tenemos también los derechos de subsidio y Dentro de ello tenemos medidas sentido, medidas compensatorias y salvaguardias. En el PIB injusto, en las medidas compensatorias tenemos el subsidio injusto, es una práctica de un gobierno, y el aumento de importación no es. Eh, tenemos ahí la relación causal que vincula en este caso estos aspectos y tenemos el primero que se aplica contra la empresa o país, en este caso directamente la, ex, la excepción, y tenemos por otro caso se aplica contra el país igualmente en el tema del subsidio, ¿no? Y el aumento de importaciones ya es un caso dirigirnos en este aspecto directamente a la página de consagumento es una para poder apreciar los montos o valores Sí, no sé si se logra visualizar. Cierto. Bueno, este es el tratamiento de por su partida nacional, que era lo que me prefería, ¿no? Eh, al momento que definimos los aranceles de ¿eh? y en ese sentido poder verificar eh, directamente, ¿no? Ponerlo o funcionarlo en la diapositiva eh, sería un poco complejo, por así decirlo, puesto que cada tipo de contenido concepto tiene una partida nacional correspondiente y para ello es eh, más viable poder compartir con ustedes el link que lo compartimos también por medio del chat para que puedan, en este caso, acceder. En La oportunidad que sí lo hacen y puedan verificar las tasas. ¿no? En este caso se desea comentar. Alimenticio, bebida. Insumo. A ver, vamos a ver que el aceite está preocupando a todos. Cocinamos acá en la descripción. Ya que no tenemos el código, cocinamos acá en la descripción. ¿no? Consultar y nos va a salir diferentes tipos de variedades, ¿no? Por cada tipo que en su mayoría se utilizan dentro del país. Aceites de. Quelozota, aceites crudos de, para petróleo mineral, vitaminoso, demás aceites medios de preparación, preparación eh, aceite de maní en bruto, aceite de palta, aceite de soja, aceite de algodón, aceite de coco, aceite de almendra, aceite de maíz, Sí, creo que es el que más se utiliza. Demos abrir de bruto. No y sus fracciones refinadas, química. De ahí, dos tortas, aceiteras, jeringas para engrasar, aceites esenciales de naranja. Bueno, ese aceite parece que es el que más asimila, ¿no? O aceite más en bruto. Cualquiera de los dos. Vamos a ver aceite ¿sí en bruto. En este caso tenemos lo que es que el pago arancel se refiere a un valor del 6%. o parcial, como vemos acá, por ejemplo, al 90%. Y tenemos lo que es, retornamos. Restricciones. No tiene ningún tipo de restricción para poder traer este tipo de productos. Y también es en este aspecto que eh, podemos trasladar este tipo de partida, vamos a compartir con ustedes también este link. ¿Se verifica el cambio de pantalla? Sí, no. El listado de dudas. Sí, sí. ¿Se puede verificar el cambio de consulta por partida? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces acá, como prácticamente estos productos mayormente ingresan por la marítima del Callao y es el lugar más cercano que tenemos, lo verificamos. podemos verificar varios años. Tenemos para verificar desde el año 96 en adelante hasta el 2012. Podemos verificar también por mes. Y acá vamos a seleccionar la aduana, la marítima del Callao. Le damos consultar y uh, tenemos registro en el 2022. Vamos a ver. Tampoco. No tenemos entonces. Este no es el producto que... Vamos a buscar con 15 15 en todo caso. Con 15, 15, si no sale. No sale 15, 15, 19 y 15, 15, 30. Y 50, vamos a ver. 30 aceite de ricino y su fracciones, aceite de sésamo. Coli... Productos no nos sale por el lado de el callado. Vamos a ver, quizás el ingreso se da por otro. También podemos buscar por todas las aduanas. Vamos a ver si se da por. No. Por, el, por la subpartida nacional que buscamos, no tenemos en este caso aceite en bruto que ingresa. Aquí hay otra partida, que es grasas y aceites vegetales y sus fracciones. Vamos a ver en este caso. 6.20. Tenemos, pareciera que dentro de este rubro está. ¿Sí logran apreciar? Gracias a sus aceites vegetales y sus fracciones. En este tipo de subpartida, verificamos si efectivamente tenemos ingresos por diferentes puntos. Vamos a verificar en todo caso por la que Callao, para hacerlo más sencillo, y encontramos, ¿no? Ahora, este tipo de consulta nos permite ver mayor detalle. Bueno, vemos algunos productos que son traídos de Argentina, otros de Chile, otros de Alemania, Germany. Y vamos a ver, en este caso, de Argentina, por ejemplo. Nos da el número de aduana, el año y el número de DUA, la fecha de registro y el valor foco. Le damos clic a la DUA. Tenemos que registrar el CAPTCHA. Y le damos en consulta. Y nos da cierta información referencial, ¿no? Eh, identificación es importado, importado por industrias del trabajo marítimo marítimos. Y otro valor de importancia tenemos en este caso. Los gastos deducibles que reporta. El valor de la cláusula de venta. El declarante, en este caso, que es Palacio y El peso. Total de bultos y en este caso la información que podemos apreciar. La identificación del sujeto se encuentra en verde, está regularizada su registro de aduanas y esta es la información que podemos. Límeros de estireno, placas, hojas, tiras de caucho celular combinadas, tableros de celulares de madera, tableros celulares de bambú. Podemos cocinar, por ejemplo, en este caso... productos de celulares de por ejemplo Más, tratemos de verificar nuestros audios y evitar que se activen durante el desarrollo de otras participaciones en este caso ad valores eso es el retiro del consumo, nuestro detalle, ahí se volvió en 2.50, ¿no?